sin Patrimonio Humano, que es un proyecto desde luego muy interesante, y eh, solo a abrirlo ya sabíamos que, que tenía que presentarse y que además tenía eh, una cabida y un espacio claro eh, en el marco de, de los foros y del encuentro. Y nada, ya les dejo a ellos. Bueno, muchas gracias, perdón por el pequeño lío aquí de cambio de orden de comunicaciones y todo, pero es que básicamente cuando nos han convidado a venir a presentar un poco el proyecto que hicimos el año pasado en Gómez Moreno hicimos, quiero decir, todos los que estamos aquí muchos más, no solo Kitty y yo, que hemos sido un poco facilitadores de, en ese proceso pues cuando nos, nos pidieron que viniéramos a presentar el proyecto aquí lo primero que hicimos fue llamar a la, a la escuela eh, al colegio Gómez Moreno de, de aquí de los Baicín y decirle, miren, que nos han convidado a hacer una comunicación, pues si queréis venir, pues venir, que, que es un foro abierto y, todo. Y, y hemos dicho, bueno, que se vengan con algunos niños y lo que sea, compatiblemente con lo que sea, y al final han venido, creo, más o menos 12, de varias clases, algunos ya no están en el Gómez, porque estaban en el sexto de primaria el año pasado, cuando hicimos la primera versión del taller, y ya están en el IES Albaicín pero han conseguido escaparse del colegio no sé cómo, no quiero ni saberlo para, para estar aquí con nosotros entonces como ha habido un poco de retrasos eh, ya estaban a punto de, ir, de irse y hemos pedido de hacer ese pequeño cambio porque ellos querían mucho estar aquí y a nosotros nos parece fundamental no estar aquí hablando en un foro como este ¿no? como un corte así que quiere ser bien abierto a los saberes no solo a los expertos y académicos, sino sobre todo a los, de, a los que vienen desde, desde la sociedad, pues nos parecía muy mal estar aquí hablando de un proyecto sin que estuviera nadie de, de la escuela a hacer esto. Sí, no solamente porque son, han sido colaboradores y colaboradoras de, del proyecto, sino también yo creo que es muy importante que en los foros como este, haya una mirada desde la infancia también, entonces es lo que estamos mucho, por eso insistimos, para, ver, para que puedan estar aquí, a ver aquí, sí, el proyecto a ver, a ver. Bueno, eh, el proyecto en realidad se llama Alves un Patrimonio Humano y ha surgido en parte, bueno ha surgido directamente de la comunidad de aprendizaje del Gómez ¿no? los, los dos somos padre y madre de, de varios niños ahí. Eh, no juntos, pero de, de, de niños diferentes y, y al mismo tiempo yo soy yo trabajo en el Departamento de Antropología de, de la Universidad de Granada Kitty es doctoranda también eh, y, y bueno, y entonces eh, digamos que de alguna forma hubo una sinergia bastante espontánea entre la comunidad de aprendizaje de Gómez Moreno y eh, también algunos elementos que vienen más del mundo académico. En el proyecto han participado también varios voluntarios de, del grado de antropología eh, que no están aquí, obviamente, pero pero que sí han trabajado en todo en todo este proceso. Y el proyecto ha surgido también, eh, digamos que como tema general teníamos ese patrimonio, pero nosotros teníamos muy claro que queríamos que los niños de alguna forma trabajaran lo que lo que a ellos les interesaba respecto al hecho de vivir en un barrio en el que la idea de patrimonio es tan pesada, ¿no? es tan importante para la vida cotidiana, uh, y con todo lo que conlleva, y entonces uh, en, digamos que el turismo tiene un peso enorme en la vida cotidiana de todos nosotros que vivimos desde hace mucho tiempo aquí en el Brasil, y cada vez más. ¿no? Entonces no es un caso que en ese taller, que es de corte etnográfico, o sea que hemos hecho... Uh, empezaba haciendo unos talleres en, en las clases, pero después los niños han salido uh, en el barrio para hacer entrevistas para ver los lugares que les interesaban más, han trabajado bastante con uh, uh, con mapas también con la idea de mapeo colectivo y también de, de mapeo mental de su propia imagen del barrio y uh, y entonces uno de los temas que ha salido muy fuerte ha sido de, el, el de turismo, de, lo, de los temas de convivencia entre los que, repito, los que residimos en el barrio y uh, el turismo como presencia tan importante, como también se hablaba en, en, en, en la conferencia anterior, uh, uh, pero y al mismo tiempo con algunos problemas también que surgen de, de, de eso. Y entonces, uh, y yo creo que lo que es interesante que mencionar que cuando partimos desde el concepto de patrimonio, de repente lo convertimos en patrimonio humano, que creo que ese era como el concepto central del proyecto, que significa el patrimonio humano en ese barrio. Y ahí han salido los niños a la calle. <risa> eso, eso se escucha bastante sí, todo el día. Y, y también, digamos que do, de dónde han salido, yo creo que eso es importante para, para marcar: ¿Dónde, de dónde han salido los temas. Los temas han salido hablando con la gente. Entonces, no ha sido una, una idea de enfocar el turismo en otra cosa, en convivencia o lo que sea, sino hablando con la gente los niños y las niñas que han definido los temas. Eh, bueno, ahora vamos a decir Sí, una bueno, eh, Si queréis... Bueno, yo creo que puedo mostrar concretamente, o sea, eh, el, el, este proyecto se ha concretizado en varias acciones, muchas de ellas, la mayoría de ellas. Eh, han sido, digamos, dinámicas internas a los varios grupos de las varias clases con las que trabajamos y casi todas hemos tenido un poco como pauta principal de mantener una documentación audiovisual un poco de parte nuestra, pero sobre todo de que los niños mismos eh, fueran los que, los que grabaran las entrevistas, que grabaran un poco todo lo que, lo, que, lo, lo que ha pasado el proyecto que se mencionaba de Media Lab, que hemos presentado en las últimas convocatorias y parece que hemos ganado, aunque no salió la resolución definitiva, pero bueno, tenemos buena esperanza. <risa> eh, es precisamente para tratar de sistematizar un poco este tipo de contenidos generados desde abajo, o sea, no por los investigadores que, que van, eh, sino por las perso la mismas personas que, que, que son los protagonistas de esos procesos, en este caso lo, lo, los niños y las niñas. Y entonces aquí tenemos algunos, en, en un canal de YouTube tenemos algunos de los vídeos, son solo algunos un poco editados, hay muchísimos más. Y queremos mostrar a lo mejor uno muy breve, solo para entender un poco el tipo de, de cosas. Bueno, hay algunos vídeos de ficción que han finalizado el proyecto y que no vamos a mostraros hoy, pero si, si os interesa podéis meter en el canal de YouTube de Patrimonio Gómez Moreno. Y, y aquí tenéis los vídeos de ficción. Eh, son muy breves. Uh, no sé, por ejemplo podemos poner el... ¿cuál te gusta? No le voy a preguntar a ellos porque si no me dicen... No, ni esta, ni esta, ni ¿Este? Vale Son de dos minutos No tiene rol en el puerto Bueno, vamos a ver si se consigue, si no. Eh, pertenece al departamento de urbanismo y ordenación del territorio. De eh, nos va a hablar de estrategias para abordar eh, eh, la singularidad de, de los barrios históricos. Y, y desde luego, creo que va a ser una ponencia también muy interesante. Desde luego, ha, está listo muy alto con la ponencia que, que acabamos de escuchar, pero, pero seguro que también va a ser muy interesante. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, disculpad antes que no me, no me he comprendido muy bien esto que quería decir de que la segunda ponencia pasara a ser primera no tampoco entendía que fueran ellos los protagonistas. Y, me, y, también, y también por otro lado, me sentía, sentía que el diseño estaba bastante bien porque después de escuchar a Santiago, y, como mi ponencia es un poco... Pues, ¿Se puede apagar? Sí. Eh, como mi ponencia un poco también más general, eh, pues creo que podía ser un, un buen escalón para el paso a, a experiencias concretas como ha podido, pero bueno, lo hacemos así y, y, y sí. interesante este eh, atravesamiento de escala, de, de la visión global, la visión y, y nada, un placer estar aquí y además también una eh, alegría encontrarme con gente que, que hacía tantísimo tiempo que no voy a encontrar... Tan buen recuerdo porque yo cuando acabé la carrera me fui a, a la suerte de que me seleccionaran para ir a un curso en, en, en San Sebastián en el Centro Artelecu que dirigía precisamente, Santiago y, y fue una primera experiencia de posgrado, entre comillas, para mí con unos profesores excepcionales un recuerdo impresionante, imborrable de ese verano en Donosti ¿no? en Loyola y ahora tenemos la oportunidad a lo mejor de recordarlo un poco mejor y por otro lado me ha dejado, me ha encantado la ponencia de Santiago, digo por esto como las películas que hay que ver una buena la semana. Esto que después de lo que reflexionar, me gustaría como pasar tu ponencia a cámara un poco más despacio, para tomar nota también de todas las referencias del estar de Harvey, de hablar del turismo, el de venidor, sabes que venidor, el entorno que ha provocado tu organización no se puede ver como una isla, ¿no? claro, pero interesantísimo. Bueno, yo solamente, últimamente eh, trato de poner casi las principales ideas de lo que voy a contar en el título, por si acaso doy mal la, la ponencia, pues ya, ya con el título ya, porque yo es esto lo que quiero contar, solamente que, que el urbanismo eh, que necesita un territorio como Albaicín y Monte, pues es un urbanismo muy específico, no, no, no vale cualquier, yo soy profesor de urbanismo y ordenación de territorio, soy arquitecto, Específicamente me brego con las cuestiones del turismo, pero, pero yo creo que hay un problema de enfoque. Hay un, hay un problema de enfoque eh, cuando entramos en los territorios. Los territorios no son comparables unos a otros. La primera idea que, de alguna manera, yo trato de, de, de hace tiempo con, con, con Belén, con mi compañera de estudio y es también de departamento, de implementar eh, y poner en duda un poco este, este axioma del de modelo de ciudad, ¿no? porque esta el idea modelo, el modelo es una cosa que tú exportas, ¿no? Entonces, realmente eh, tú exportas si es bueno o importas si es bueno de otro lado, con lo cual estás construyendo un sistema que es, eh, pero es un sistema teórico. O sea, nosotros, de alguna vez está demostrado que lo teórico en la ciudad no funciona, en la ciudad funciona lo que es práctico, lo que es específico. Entonces, en ese sentido, yo ya he instalado en una buena parte de la política, por lo menos municipal, que, que en lugar de modelo tenemos que hablar de proyecto, de proyecto de ciudad. Eh, o sea, de Granada lo que necesita, y el la lo que necesita es un proyecto, un proyecto colectivo, un proyecto del de urbanismo común, de lo común, y dejar de hablar de, de alguna manera de modelo, porque el hablar de modelo nos permite atraer cosas que seguramente no son de aquí, o no son extrapolables. O si lo son, habría que hacer un gran esfuerzo de cambio de lenguaje, de traducción de lenguaje, para poder hacerlo. Entonces, bueno, las ideas son que necesitamos un urbanismo inductivo, un urbanismo inclusivo y un urbanismo integral. ¿Sí? Podría poner más ideas, pero bueno, con tres yo creo que va bien la cosa. La primera, eh, la primera idea eh, es que, claro, esto viene. Sandra eh, contactó conmigo, Sandra. Agarro, eh, de una ponencia que yo vi de Granada Un Proyecto de Ciudad el 8 de noviembre, eh, mucho más general. Y ahí empezaba manera de algo parecido eh, eh, con esta idea de que ya Jacobs, Jane Jacobs, la, la, la defensora de... de la, la, la gran humanista del siglo XX, pero la defensora de los barrios de Nueva York, ¿no? de ciertos barrios de Nueva York, y del de activista social también, eh, ya en el año 67 decía que, que hay una distancia muy grande, lamentable, eh, lamentable que se produzca entre, de alguna manera, la realidad de lo que una ciudad es y cómo tratamos de ponerle solución. Porque, digamos, hay una disparidad. Y ella hablaba de dos tipos de, eh, de la ciencia, de dos tipos de problemas a los que nos enfrentamos. Los problemas de la complejidad, los problemas que son simples, bueno, son simples, una variable sube la otra baja. Entonces, de alguna manera estoy ahí. Los, cuando se vuelven complejos, cuando hay más variables, ¿no? Pero cuando la complejidad es desorganizada, ¿sí? es, digamos, está suelta, no, no tiene lazo, es una cuestión de sumar variables. Es decir, lo que hace es el problema como muy gordo, pero no más difícil necesariamente, sino simplemente como más complicado. ¿no? Y eso abordó la ciencia durante unos, un siglo o algo así, eh, la realidad así. Pero la ciudad no es eso. La ciudad, ella la clasifica bueno, a través de un informe de Rockefeller... Bueno, ella, ella, ella lo clasifica como una complejidad organizada, la ciudad como una complejidad organizada. Es decir, no solo hay una multiplicidad de variables, ¿no? no solo hay una multiplicidad de variables, sino que hay además relaciones entre ellas, sistemas de, de, <coughs> de variables que se interrelacionan entre sí. Entonces, claro, no podemos abordarla como one by one, ¿no? O sea, eh, un problema o una solución. Un problema, ¿Tengo un problema de movilidad? Acometo la movilidad. ¿Tengo problemas de turismo? Acometo un plan para el turismo sostenible. Tengo problemas sobre el comercio, plan del comercio local. Esto estaría muy, estaría muy bien si cada una de esas cosas tuviera una visión súper panóptica, pero, o sea, como holística, de todo lo que le pasa alrededor, pero es que eso no suele ser así. Como es sectorial, trabajo desde lo sectorial y propongo desde lo sectorial. Fallo, fallo. Yo puedo trabajar desde lo sectorial, digamos, con un enfoque que tiene su centro en un sector, pero la visión siempre tiene que ser integrada integral. Porque esto es una complejidad organizada. ¿Entendéis? Es una cosa todavía más difícil de abordar que, que simplemente que pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, dice Manuel de a Morales, esto es un mapa de cosas, es un conjunto, un, una cosa infinita de, como Borges, ¿no? Una cosa infinita de cosas. Pero no la puedo acometer ¿no? El, una por una. Esto es un gráfico de, de, del arquitecta Pablo Avigano, que, que explica un poco este collage, interconectado de mil cosas que es la ciudad claro, Granada y en esta, en esta complicidad entra muchísimo el tiempo entra el, el, la variable tiempo es, eh, es un elemento importante porque no es solo una suma de espacio, ¿no? sino la suma de, de, del, del producto del resultado en el espacio que ha producido el tiempo que ha producido el cambio de políticas, de actores de contextos socioeconómicos, culturales esta es una imagen del 56 de Granada, que es muy interesante porque es una imagen desde afuera hacia adentro, ¿no? de mirar a Granada desde fuera. Porque Granada ha tenido una mala costumbre de mirarse siempre mirarse a la afuera, mirar a la sierra, mirar a la vega. Entonces, de alguna manera, el lugar de mirarse a sí misma ¿no? y decir, oye, estoy bien conformada, tengo las armas necesarias para combatir cuestiones generales que me van a venir, como puede ser, por ejemplo, el transporte o las dinámicas urbanas? ¿Tengo las armas? ¿O tengo que proteger la Vega? ¿Tengo que proteger la sierra? ¿Tengo que ver o sea, mi paisaje que no se mueva? Pero yo estoy, de, digamos, en, en, en deterioro, ¿no? De alguna forma no estoy adaptado, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una suma aquí de planes, de rasgos y de tiempos. Esos tres elementos se van sumando y van produciendo la ciudad que tenemos hoy día. Por eso yo, estos son unos gráficos finales de la tesis que yo la hice en el 2009, pero luego la, eh, la publiqué en el 2012, pero el, de cómo se puede dibujar el mismo territorio con tres escenarios, como, tres escenarios diferentes. Tres responsabilidades son aquí, ¿no? O sea, Granada tiene una responsabilidad territorial, obvia además. Granada tiene una responsabilidad local que es, en este caso, el segundo gráfico. Por ejemplo, en, en términos, si hablábamos del de camino de Ronda, que fue un poco el centro de mi tesis eh, el Camino de Ronda tiene una responsabilidad con su barrio, más allá de ser una arteria principal de la ciudad hay que hacer barrio, no es justo que la gente del Camino de Ronda no sienta aquello como un barrio y solo sea deudor de políticas generales de ciudad y el pobre no, no pasa lo de lo que se ha dado que no tiene proximidad le falta al habitante del Camino de Ronda proximidad porque siempre está con políticas le ponen el hipercord, el Neptuno, o son sea, políticas generales o bien políticas de, que vienen como de Granada Centro Histórico, Granada Patrimonio, Granada. Pero oye, ¿y, y el barrio. Es una calle importante, ¿vale? Pero al mismo tiempo. Y luego el tercer paisaje, o el tercer escenario, que evidentemente la cercanía hace que, que en este caso, Camino Rota sea una extensión del centro histórico, con lo cual tiene también esta, este aroma, esta idea de poder contagiarlo y, y de hacer ensanchar la, la frontera de, de lo que es patrimonio, de lo que es el itinerario histórico, de lo que son, ¿no? Como por todos, todos sabemos, ¿no? Bajando Calle Tabla, saltamos al Camino de Ronda, pero continuamos por Camino de Puchile Es decir, es un eje histórico, es un eje de fundación del territorio, ¿no? Y atraviesa el Camino de Ronda. O sea, que estamos hablando, también tiene un papel en el patrimonio, el propio Camino de Ronda. No lo haya dado a decir, ¿no? Pero fijaros, por todas es compleja, es compleja el organismo de la ciudad cuando lo miramos también socialmente, ¿eh? no, no solo con el espacio. Esto es una serie de gráficos que no lo leeréis, pero yo lo digo. El primero es de crecimiento, ¿eh? Eh, de crecimiento, de dependencia, es el segundo. El tercero de extranjero, que lo ponen muy pequeño aquí también para ver. De infancia, la infancia está aquí, la juventud está en medio, abajo, y la vejez está ahí. Si miramos el albaicín, pues claro, vemos un... un aquí, por ejemplo, a los extranjeros, ¿no? Este rojo oscuro representa a muchos extranjeros en el alba de cine. Sin, sin embargo, la niñez, que es esto? La infancia, en el entorno donde estamos, del, del la pasión del, del, del río Darro, es el color más claro. Aquí hay muy pocos niños. Estos que han venido, sí. Está. Es que concretamente aquí de los, de los sitios con menos niños, ¿no? Um, o la dependencia, ¿no? La dependencia tiene.. Eh, Evidentemente hay, hay una parte importante y ha crecido poblacionalmente el fin, pero en la zona de carretera murcia. No ha crecido por abajo, ha crecido por arriba, claro, porque seguramente pues, tiene más acceso y entonces se puede erradicar más personas porque hacen una vida de alguna manera más normalizada, ¿no? más, más fácil para las familias. ¿no? Entonces, primera estrategia, que también lo decía ya James Jacob en el 65, ser más inductivos que deductivos. ¿no? Esto de. Pensemos, lo hablábamos antes Belén y yo, pensamos local, pero yo creo que actuamos local, o sea, que pensar en lo global y actuar local, pero que llega un momento que, que, que casi tienes que renunciar a lo global y concentrarse en lo local, o sea, a pienso local, actúo local y a ver si con pequeños jambes de urbanidad consigo eh... como corazones de barrio, corazones de barrio que palpiten bien. Luego las medidas estructurales seguramente Toda medida estructural siempre conlleva como un agravio, ¿no? Hay un déficit ahí siempre alguien se siente afectado. Si tú recortas los taxis, el taxi siempre... Si tú le dices al mundo no sé qué... Ahora dice... Eh, bueno, por ejemplo, a la Codau en Barcelona, pues el transporte público, vamos a tratar de... que no suba el precio del transporte público, ¿no? Entonces, eh, es una medida en positivo. Sabemos que hay que hacer medidas restrictivas. Cuando en un momento dado se decide, mira, no pasan más coches por carrera de largo, ¿no? No puede pasar cualquiera por ahí, ¿no? Entonces Siempre hay alguien que protesta, siempre va a haber alguien. En las medidas, digamos, estructurales, pero... Y ahí siempre vamos a equivocarnos un poco. Pero mientras van llegando las medidas estructurales, que ya que debería ser súper participada y para tomar una medidas estructurales hay que tener... O sea, por eso, normalmente, yo me suelo quejar de que el principal problema que tenemos aquí es que la participación no está bien confeccionada, no está bien diseñada la participación, de pero no está bien diseñada. Entonces, para ser inductivos, pues, seguramente nos fijamos en encrucijadas clave, en esquinas del barrio. Solo en algunas esquinas. Tampoco hay que poner grandes grande objetivos porque ni hay presupuesto, ni hay contexto, digamos, para, para grandes objetivos. Pero si ponemos el foco en pequeños objetivos y tratamos que ahí funcione bien. Os cuento un proyecto hace dos años, tutelé, digamos, un taller de fin de carrera de la Escuela de Arquitectura. Estábamos con Domingo Santos y yo en un taller... Luego eh, se incorporaron también, también más disciplinas, pero la fundación fue sobre todo desde el proyecto arquitectónico y del, del, y del proyecto urbano. Y fue en la muralla del desde de, de, de, de, de Puerta Monaita hasta, el, hasta Puerta de las Pesas, en Plaza Larga. Y en este. este es solo un ejemplo de. Pero de, de convertir ese jardín interior, ese jardín interior de la muralla del siglo XI, en un espacio cívico, en un espacio realmente ciudadano, en el que. Este es un gráfico que veis aquí, no sé si se ve bien, pero es un gráfico de las tapias de la vecina. ¿no? Es de las tapias de la Bessin, eh, ¿dónde están? Normalmente la estructura de la vecina suele dar una cara con tapia y la otra sin tapia. ¿no? Hay muchas situaciones de ese tipo, que lo que hace un paisaje muy especial, porque es muy íntimo, ¿no? porque no tiene permanentemente las casas, eh, digamos, adueñándose, entre comillas, del espacio público, sino que en el espacio público hay una puerta al cabo de un tiempo hay otra puerta y eso da una intimidad muy, muy bonita y fijaros que hay una super tapia que es la, burra, la propia muraña ¿no? que la puedo ver desde dentro y entonces este, este taller que hicimos eh, pues situaba sobre todo usos colectivos usos eh, colectivos como el recuperación de, de, artesan, de, de, de la artesanía que se, de alguna manera se, se perdió en ese centro cívico de San Miguel Bajo ahora mismo no sé exactamente cómo está porque no le sigo mucho la pista pero la idea del Carmen de, de las Maravillas, que es el, camp, digamos, el espacio más amplio que hay en esta parte, como un lugar de recuperación de, la, de, recuperación de lo colectivo, de lo comunitario. ¿no? El comercio, pero al mismo tiempo también los, los usos sociales. Y a ver si a lo mejor hacemos que funcione este espacio. Es que solo eso ya es, ya es, el, ya es la tarea de, de, de un equipo de gobierno para cuatro años. O sea, en, en la... Pero ¿y si eso funciona bien? ¿no? Eh, ¿Y si conseguimos inducir urbanidad, en este punto de Albaicín y que de ahí empiece a haber a, a un florecer del pequeño comercio en torno a San Miguel Bajo o en torno a la Puerta Moneta, ¿no? pero concentrarnos en proyectos en proyectos concretos. Hay, uno, hay un problema de planeamiento que se extraporan tipos de planeamiento también, pues llego a Albaicín y hago una especie de plan general en pequeñito. Al mismo tiempo, los planes generales llevamos tiempo viendo cómo vienen desposeídos del proyecto. O sea, son planes que sobre todo se basan en la regulación de nuestro comportamiento. ¿no? Hasta aquí puedes construir, hasta aquí no, las calles van a tener... hay unos tipos de calles, pero le falta esa es la dimensión de la arquitectura que anuda los intereses en determinados espacios, que son leitmotiv de los planes. O sea, un plan sin proyecto para mí es como no sé, como si una cuádrica no tuviera caballos, ¿no? como, bueno, tienen la cuádrica, está perfecta, pero ¿quién, ¿quién tira para adelante de, de las decisiones? ¿no? Los proyectos pequeños, sociales, participados, que, que digamos, sean, se, eh, estén en ese punto de, de anudamiento social, son, son imprescindibles. Eh, un plan solo de regulación, pues esto es, esto es obligado en la administración, regularnos, ¿no? Por, por otro lado, la inclusión, ¿no? O sea, eh, un organismo realmente inclusivo. No, no podemos eh, tener, y, y es que vuelvo a nombrar a, a Santi, ¿no? eh, eh, la participación como una retórica, como un eslogan. Como un no, no, la participación tiene que ser real. En la toma de decisiones, pero sobre todo en el diagnóstico de los problemas. Es decir, en el diagnóstico de los problemas, en la, en la, en la formulación de alternativas, en toda la secuencia de, de, de la, del planeamiento, porque yo sigo confiando. En el planeamiento, pero claro, en un planeamiento que no me cubra, que no me coja y me ocupe de un cajón, ¿no? Entonces, claro, inclusiones hay muchas, ¿no? eh, o sea, perdón, in sí, inclusiones hay muchas. Para que un, digamos, para mirar un, un lugar como el Sagromonte, pues hay que mirarlo a través de, de, de su potencial vulnerabilidad o su, o su gran riesgo, su fragilidad en términos de paisaje. Ante tantas eh, mecánicas o tantos sistemas sí, neoliberales globales que, que, que aterriza sin protección, sin, sin ninguna defensa. ¿no? Entonces, claro, hay que mirar. Hay, es que eh, un trabajo aquí eh, implica espacializar o territorializar la población envejecida, los hogares envejecidos, las proporciones, las rentas. ¿Dónde están las rentas más bajas? ¿Dónde está la exclusión social? Hay que cartografiarlo. ¿no? No, no, basta solo con decirlo, no vale cuantitativamente. Hay que espacializarlo y relacionarlo con áreas y empezar a generar distinciones. Distinciones. Tasa de desempleo, precariedad laboral. Son factores de vulnerabilidad sociales ¿eh? Como que hay un tejido económico obsoleto o un, pues, un, un elemento muy fácil para detectar la obsolescencia es el tejido comercial, ¿no? Porque lo vemos nosotros desde las calles vemos cuando hay comercio que está obsoleto, obsoleto, o sea, que no, no está, y al mismo tiempo cuando somos capaces de ver islas de creatividad, cuando vemos, cuando vemos de repente materia gris en algún pequeño comercio que solo vende jabones, ¿no? o sea, y, y que son, de alguna manera, el el, el, el, el, el el síntoma de que está pasando algo positivo, ¿no? porque está sucediendo que hay un, un tipo de, de usuario que capaz de, de, de, de interesarle no solo la típica tienda, todo a cien, o la típica tienda de croissant, ¿no? eh, Bueno, eh, espacializar la delincuencia, espacializar el vandalismo, ojo con el vandalismo también, ojo con lo que le decimos a, a nuestro hijo sobre el graffiti, la escritura grafitera, eh, el arte urbano, eh, el desequilibrio de género, ¿no? eh, a mí me gusta gustado mucho idea de, de la precarización, de la feminización y, y de la precarización, ¿cómo se de cómo se feminizan, eh, en lugar de feminizar lo que deberíamos feminizar estamos feminizando los, los principales problemas. Y también espacios físicos, o sea, hay factores físicos, falta de calidad, de, falta de calidad del catastro, fijaros, la, el, el, si no tenemos un buen registro de lo que pasa documentalmente, los dueños, la, los metros, los, las edificabilidades, la, los números de policía, si no tenemos bien identificado nuestro territorio, es difícil, ¿no? la accesibilidad, la mateada, bien mateada. Eh, la antigüedad de las viviendas, eh, datar las cosas, fecharlas decir qué es más viejo, qué es más nuevo, ¿no? A veces lo nuevo puede ser feo, pero, pero oye, por lo menos es nuevo. O sea que eh, eh, el confort acústico, el déficit de plazas de garaje, podemos decirlo en genérico y no nos lleva a nada, o podemos decirlo en específico y decir, oye, en este ámbito hay un real problema de falta de aparcamiento que, aunque queramos quitar en un paradigma de sostenibilidad coches de medio, pero en los próximos 4 o 5 años, porque hay que actuar a medio plazo y a corto también. Claro, a mí me toca una disciplina que necesita actuar, no, no, no se puede quedar solo pensando. Si no, alguien va a actuar por ti. Entonces, el deterioro de los de espacios públicos, en fin. Mira, si una, una, una píldora para el éxito del espacio social. Multifuncionalidad y flexibilidad. Identidad y monumentalidad. Dignificación. Monumentalidad en el sentido de arquitectura digna. No, no un edificio patrimonial importante venido a abajo. Eso no puede ser. Eso es un crimen. Legibilidad. Legibilidad de la forma urbana. Legibilidad de la ciudad. Que uno se oriente. Que uno sepa que los espacios importantes son importantes. Yo durante mucho tiempo, a mí que me encanta la Plaza Carvajal, pero ha habido año y año y año donde la Plaza Carvajal era. En la periferia de la legibilidad, es decir, vas allí y cualquier persona de fuera te lo agradece. Ah, mire, me has enseñado la Alhambra reflejada en la fuente, en una posición desde abajo, inclinada, es, es, es, oblicua. O sea, para Carvajal es, es alucinante, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha estado, ahora se ha reivindicado un poco más, pero está fuera del circuito. Fuera del circuito, de la gente está. El mirador de la Spiceberg, el mirador de Bill Clinton, el mirador de. Y todo el mundo va al mismo mirador, que no puedes ni sentarte en el papel. Pero... Y luego vas a Carvajal y estás solo. Mucho... Hueles a borro, pero estás solo. <risa> eh, en fin, diversidad, diversidad es importante. Es importante darse cuenta cuando en un territorio todo el mundo es mayor. ¿Qué pasa con la gente joven? O todo el mundo es hombre. ¿Dónde está la mujer? O no hay niños. O, no o no hay etnias. O sea, o no hay, no sé, religiones, no hay. No, Claro, todo, pero en fin, es, igual, es mi posición personal. Pero quiero decir, no hay interculturalidad, no, hay, eh, no puede ser solo para el turismo, los territorios, de nuevo, no pueden ser solo para el, el, el foráneo. Y entonces, claro que hay que asomarse al caneamiento eh, histórico, o sea, claro que hay que tener fuentes y referencias. El plan de conservación, no lo voy a leer porque no hay tiempo, pero el plan de conservación del territorio histórico de la ciudad de Bolonia del año 72, ya establecía una serie de elementos centrales centros históricos, el mantenimiento de las clases sociales más desaparecida. No mantener el éxito social de un espacio solo en virtud del turismo de calidad, sino en función de la clase social, que es la más frágil o la más vulnerable, la primera que va a salir pitando. O sea, hay que ver en construcción la película de, de Green, o sea, hay que volver a verla una y otra vez, porque es que está pasando, pero a escala, o sea, total eh, generalizadamente, ¿no? Conservación de, la, de las actividades de la. De locales de ¿no? actividades de artesanía, del comercio local, hay que hay que hacer que sobreviva, hay que hacer que sobreviva, porque Nevada, y Quinépoli, todos estos fenómenos afectan. Hay gente que me decía que la, el comercio de Guadix se ha visto muy afectado por la apertura del, del centro comercial de Nevada. El comercio de Guadix, claro, normal. imaginaros el comercio del vecino, sea, seguramente tiene una serie de protecciones. ¿no? la inaccesibilidad para salir fuera de la policía volver a entrar, dice, lo compro donde sea cerca, no me voy a llevarla, ¿no? Pero, pero no, no. Hay que defender La creación de equipamiento público de barrio, esto lo decía el plan de Bolonia, año 72, equipamiento público, no, que debería ser como un condensador de la vida social, esto, un condensador de la vida social. Por eso reclamo también esa inductividad de, de puntos fulgurantes que sí que funcionan bien, porque de ahí de ahí se pueden extrapolar soluciones y, y, y necesitamos sobre todo un urbanismo muy pedagógico, muy pedagógico. Y es difícil ser pedagógico si se es muy general, porque eh, si hago una charla a vosotros, a ver, ahora estoy dando demasiadas ideas, pero si doy dos ideas y las doy bien, a lo mejor calo más en vosotros que si doy 30 todas un poco así reguladas, ¿no? Entonces, eso le pasa también al, al urbanismo. O sea, si yo hago un buen ejemplo, en un buen lugar, esto de la muralla city, por ejemplo, o otro que puede salir ahora, esto es un elemento inductor de urbanidad, de conciencia, de, de, de colectiva, de la importancia de lo común. Y, y a partir de ahí es como una simiente que va poco a poco. ¿no? Necesitamos procesos, lo ha dicho también Santiago, ¿no? mucho más que decisiones, tomar decisiones, eh, ahí me decía en la última conferencia alguien del Círculo Albaicín del, del Círculo Albaicín de Podemos porque estaba allí y me decía oye, por qué? ¿por qué, qué, ¿qué recomendarías para Albaicín? digo, ¿cómo te lo digo yo ahora? así o sea, mm -hmm. ¿qué hago? ¿hago así? un conejo o sea, la chistera con la hay que, hay que abrir proceso, hay que abrir línea y hay que recoger los frutos más tarde para eso es un pacto de no agresión entre las fuerzas políticas. podemos estar Este plan no me gusta porque es del otro, y este plan no me gusta porque no es mío, y este plan no, no, no me lo inventé yo, así que no me gusta. Igual que no me gusta el, no sé, el carril bici, ¿no? Lo pongo, lo quito, la LAC, lo pongo, la quito, la lag, luego la pongo de nuevo no. ¿sabes? Esto no puede ser. O sea, un pacto de no, de no, un pacto, un consenso, que me gusta más lo del acuerdo de mínimo, o sea, Es verdad, pero un consenso. ¿eh? Bueno, paso rápido integrado, ¿Mm? integrado es lo mismo que inductivo, lo único que pasa es que no solo actúo en un punto, tengo que actuar en más, entonces hay un mínimo de interrelación entre lugares fuertes, entre lugares importantes y hay que asegurar esa integración. La integración espacial, como puede ser por ejemplo en este trabajo que yo te, en tutela sobre el patrimonio, es decir, tenemos los sitios tenemos patrimoniales como islas muchas veces y yo trabajé con una alumna mía que, fueron, que hicieron una spin-off en, en la UGR que se llamaba Uh, a night plus, una noche más, como intentar, oye, vienes a Granada, quédate una noche más, ¿sabes? porque hay mucho que ver, ¿no? Así, ¿no? Pero, y y, y abrir los espacios, abrir el barriuelo, abrir el, abrir el carmen, <coughs> la fundación, no, la costa, ¿eh? pero sobre todo, integrar el patrimonio con el comercio, el patrimonio con la educación superior, con la educación, o sea, con, con las redes de, de, de, de equipamiento, de otro equipamiento, no como islas. El principal integrador del, del patrimonio es el espacio público. Es decir, tú no puedes tener una iglesia o un elemento, un aljibe rodeado de coches ¿no? o rodeado de bancos, eh, digamos de terrazas, que no, no tienen una percepción a media de distancia del patrimonio, ¿no? Es decir, sobre todo el patrimonio los tampoco lo puedes tener cerrado. Si lo tienes cerrado es un crimen, ¿no? Porque no, no tienes la comprensión de para qué funcionaba. A mí me, encantaba, me encanta ver por ejemplo la Casa Zafra por dentro. Entender un poco cómo eh, los edificios funcionaban eh, este es un trabajo que yo hice hace muchísimo tiempo, eh, cuando yo era estudiante de arquitectura en cuarto curso, ¿eh? pero me atrevo a traerlo a mí porque no estaba mal, eh, por eso pasé al siguiente cuarto mes, me con un 5 pelado, pero, eh, porque era un catálico de, de, de, de urbanismo de Barcelona, buenísimo, y usted sé que luego no ha sido tribunal mi, el presidente del tribunal de mi tesis, y al que, al que aprecio muchísimo, que dio algo en este trabajo. Fijaros, este mapa primero no lo vais a ver, pero este mapa primero es solo la topografía de la Alecía. La topografía. la topografía, ya está. La topografía que te da la hidráulica, es decir, sí, que te da también los cursos de agua, la ramda, la organización de los aljibes, pero recuperar el sentido de la geografía siempre como un elemento que te orienta. ¿no? Y claro, luego le metí toda la trama del espacio público, toda la trama del espacio público, y dije, oye, ¿y qué es relevante aquí? ¿Qué es como un patrón? ¿Qué es como un patrón? Hay un libro para nosotros, que es paradigmático, que se llama Un lenguaje de patrones de Christopher Alexander, la ¿no? Pattern Language, y es porque en realidad la ciudad es un lenguaje, un lenguaje que tiene palabras sobresalientes, ¿no? espléndidas. Dentro de un discurso, no lo vimos, no, ahora ha dicho la palabra espléndida, claro, es una palabra es muy eh, drújula, larga, ¿sabes? no lo mismo que está todo usando ¿no? el vocabulario B1, ¿no? vamos a poner un poco de, de vocabulario B2. ¿no? Entonces, ¿cuál es el vocabulario, el, el vocabulario alto de la raíz? ¿Sí? Estos patrones, ¿no? estos elementos, estas plazas que parecen plazas y en realidad son calles, o estas tapias que tienen esta idea de tapia-calle, ¿no? que doy licencia, si quiero abrir aquí, oye, es que a lo mejor no te puedo dar licencia porque tú tienes que abrir por aquel lado. Porque si me abres por esta, la secuencia, tapia-fachada, me, me la destroza. Y, y este es un elemento arquetípico del paisaje. La escalera en zigzag, por ejemplo, ¿no? El, este diagonal, ya, ya corto. Bueno, bueno este es eh, un trabajo que hicimos Belén y yo eh, y otros compañeros para el, el plan de movilidad de Lineares. Y la única manera que se nos, o sea, la única manera es asignarle papeles a las cosas, asignarle papeles a los, a los, a los elementos urbanos. E inventar papeles, inventar papeles, inventar especificidad. En los centros históricos el, el urbanismo tiene que ser muy fino, muy, muy fino, muy integrado, espacialmente y socialmente. y pero tiene que ser también muy creativo. O sea, si no es creativo en el centro histórico, donde todo es singular, ¿dónde lo va a ser? Entonces, aquí, por ejemplo, pues haría en este, haría pares viarios, extremos de pares viarios, la idea de calle-barrio, la idea de diagonal central, una serie de determinados. Todos creadores de lo específico. O sea, tú como calle X, aljibe de trillo, como calle tal, tu papel en el albaicín debe ser este. Y esto necesita mucho de trabajo. Por eso el último ejemplo, también lo ha citado eh, Santiago, eh, el año 2000, esta eh, ciudad bella de Barcelona es un plan que es obliga a olvidarse. Sí. O sea que es obliga a mirarse el nivel de asignación de roles que establece en el espacio urbano. Y también el análisis de, de cada uno de estos lugares donde puede haber especificidad, donde puede haber, oye, tú te mereces... Mejorar tu calidad, tú mereces mejorar tu arbolado, tú mereces mejorar tu pavimentación, tú no mereces coche, tú mereces un edificio público, tú más que nadie, porque el urbanismo es sobre todo un arte de la priorización de las cosas, porque hay un principio de economía que si tú realmente quieres llegar a hacer todo tienes actuar, esa acción operativa, si tú quieres actuar, como no puedes hacerlo todo, empieza por otras cosas. ¿Qué harías? ¿Un edificio público? ¿Una plaza? un puente, pero elige, porque eso sí si es se puede presupuestar y es alcanzable, como en las iguales de buenas investigaciones, los objetivos tienen que ser alcanzables. Si no puede, estamos enga autoengañándonos, engañando también la, a, la, a la gente. ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son gráficos de qué ha aportado cada plan en Ciudad Villa de Barcelona a la ciudad, o sea, al, al barrio, ¿no? ¿Qué, qué, Gracias a este plan se consiguió esto, gracias a él, o, o por culpa de este plan se consiguió esto otro. Entonces hay una sumatoria de estratos, realmente de decisiones, que acaban dando el, una paleta y un lenguaje propio, es decir, necesitamos construir el lenguaje del Albaicín, igual que el del Sacromonte, perdón, si no me la he Albaicín, no he no de el Sacromonte, igual que necesitamos el, el lenguaje del Zainín, el lenguaje de la zona norte. ¿Cuáles son los patrones para poder actuar ahí de una manera más eficiente y eso solo se observe, solo se consigue observando atento me he encantado también buenos días Santiago que, lo que aprender esa digamos pensar es lo decimos todo el rato a, como adiestrar la mirada es decir es ejercitar la mirada a lo mejor nuestro bizarre no tiene músculo ninguno nuestra retina no tiene músculo miramos todas las cosas igual y queremos aplicarle soluciones de camino y ronda a la vecina o soluciones del Centro Histórico de Sevilla al Centro Histórico de Granada. Y esto no puede ser. No, no. En ese sentido, pues reclamo aquí un urbanismo de lo central, no solo porque tiene posición central, sino porque es, es lo importante. ¿no? Es porque sea lo importante. ¿Cómo averiguo que es lo importante en el Alba y Dibujando mucho, preguntando mucho, participando mucho y decidiendo órdenes y prioridades de las cosas. Hay ¿no? el elementos que son base y hay elementos que son especializados, tejido especializado, hay que hacerlo emerger. Y ya está. allí? Sí. Gracias. muy breve porque si no, como es compañero de Medialab, pues puede haber represalios. <risa> de <risa> eh, nuestro compañero eh, Jaris Kirill, Jari, Jari, lleva unos cuantos meses con nosotros, está haciendo el gran en Medialab, es de Grecia, de Atenas, es graduado en Ingeniería Electrónica y Ciencia de la Computación, además <risa> menos menor de dicho. Y eh, está desarrollando un, un proyecto en Medialab, eh, que está en curso todavía, eh, mapeando la turistificación de Granada, y que tiene una proyección muy interesante. Dale la vista. Vista. Presentación con diapositivas. Presentación de diapositivas. diapositivas. La por La Pues sí, eh, voy a ser muy breve. Lo que estoy haciendo también en este proyecto es muy breve: es que he empezado prácticamente hace un mes y tengo un mes más de práctica para acabar. Pero estoy en la mitad, entonces va bien. Eh, hasta ahora lo que intentamos hacer es juntar eh, datos de, eh, de sitios eh, en la web turísticos como Airbnb, Booking, etc. Todos los mayores sitios. y También juntar datos de, eh, de, la, de la ciudad como por ejemplo la distribución de la población en cada barrio o la distribución de los servicios a vecinos como supermercados, tiendas de cada tipo, bares, no sé qué. Y intentamos a ver si hay una relación entre estos dos eh, tipos de información. Entonces, a ver si, eh, la, si existe una turistificación que influye eh, al, eh, al paisaje urbano de Granada. Eh, pues la inspiración sí, surgió de un proyecto de Madrid, pero no voy a hablar con esto. Sobre el <risa> Sí, entonces los datos que estamos juntando son eh, sobre todo eh, datos de páginas grandes de alojamiento turístico, de, de, de Tripadvisor, Booking y Airbnb, eh, no ir, todo esto. También hemos utilizado OpenStreetMap porque tiene datos de eh, la posición, la ubicación de lo, las tiendas, los supermercados y todo esto y los padrones de, que están en la página del ayuntamiento para ver sí. la distribución de la población en cada área. Pues eh, Entonces, esto, todo esto se va a hacer a través de una herramienta que se llama CartoDB. es una, página, una plataforma web que eh, ofrece la posibilidad de crear un mapa eh, con varias capas de información, entonces voy a visualizar la información así, en una manera a donde se va a ver la información turística, la información eh, urbana, de población, no sé qué, y, y también todo junto, porque creo que la mejor forma de eh, entender algo es verlo, visualizado la información, no, no como estadística o como número, si esto es bueno para eh, estudiarlo, pero y queremos darnos cuenta de lo que pasa aquí el, el mapa que he puesto es solo los eh, pisos de Airbnb en Granada he puesto esto porque a mí me pareció interesante y yo no esperaba que estuviera tan bien distribuido todo en, eh, en el centro de Granada esperaba más en los vecinos me parece que a través de este tipo de estudio pueden surgir varios resultados interesantes de esta forma. Eh, pues ahora estoy en el punto de haber concentrado todos los datos y voy a empezar con la visualización. Entonces, todavía no tengo datos en concreto, resultados en concreto para presentaros, eh, pero. Vamos a ver, en un mes eh, más o menos estará acabado y vamos a presentarlo en eh, alguna página de, de media. La van a eh, también la idea es que eh, luego de este, de este proyecto de visualizar los datos, hacer una comparación entre Granada y otras ciudades europeas similares, eh, similares en una forma de actividad cultural o de, de tamaño, de población. Eh, estas ciudades existen, hay una página de Unión Europea, esta página, que se llama Cultural y hace exactamente este trabajo que eh, intenta medir las métricas estas de actividad cultural o de... Eh, eh, medio orientales, cosas, etcétera, de cada ciudad entonces podemos más o menos tener una imagen de las ciudades que son en el mismo nivel con Granada en estos aspectos y hacer una comparación de la distribución del turismo en estas ciudades en su casco histórico o en toda la ciudad en general pues sí, espero, eh, he estado muy breve <risa> pero esto es todo no me meto en detalles técnicos si alguien quiere preguntar algo... Eh, sí, mejor hagamos ahora de las preguntas porque... Quiere, sí, Si sí, sí. sí. sí, alguien tiene algo... De... Si, sí, yo quería decir una cosa... Pues, en el mapa que se ha de toda la ciudad de Granada, que son de la vida de Granada, es a Granada. Entonces, evidentemente hay más turistas que, que, que, que, que aborígenes, ¿no? Sí, <risa> eh, esto, esto es... Eh, no es la eh, el mapa de los turistas, son los pisos que se pues sí, alquilan sí, sí, sí, sí, sí, No, pero quería hacer una, una, una precisión de tipo, de tipo meramente técnico. Supongo que tú donde has detectado una rastreando las plataformas, has detectado un alojamiento turístico, pues has rellenado de alguna manera parcela, donde esto está situado y tal. Claro, en un edificio a lo mejor de, de, de <coughs> tres plantas, de cuatro plantas, digamos ya por la de ronda, donde fueron siete u ocho hay a lo mejor un piso turístico y no toda la parcela está dedicada a ello. Es decir, en realidad sería lo que sería un trabajo absolutamente horrible y no tendría en dos meses no tendría tiempo más que para planteártelo, ¿no? ¿verdad? En realidad lo que tendrías que hacer es ver de la, de la, de la edificabilidad total de una parcela, sí. una parcela cuántos metros cuadrados están dedicados a ello, y a lo mejor con un rango de colores total sería un poquito más... Así, y no sería tan chocante porque la verdad sí. es que eso también Por, por eso, por eso intento utilizar estos datos eh, del Ayuntamiento del Padrón para ver cuántos habitantes están en el barrio y más o menos calcular porque es algo más estadístico Entonces, por, por ejemplo aquí eh, tampoco no todos están bien ubicados Hay mucha gente en Airbnb por ejemplo que no pone eh, la exacta dirección de... Eh, es más o menos pero... Eh, sí. Cuando tenga los habitantes del barrio, puedo calcular más o menos los edificios que existen. También lo que decía, eh, relativo a, por ejemplo, lo que decías, la homogeneidad de la distribución eh, es, puede ser falseada, porque no es lo mismo estar eh, ocupando una parte entera en la vereda del medio donde hay 50 casas. Si hay 10 apartamentos, con 10 familias menos que pueden residir, sí. 6 a 50, sí. y en camino de ronda, por ejemplo, seguramente, esas 10 podrían estar ejemplo, en de edificios distintos con un impacto totalmente diferente. Sí, por ejemplo, en Albaicín los edificios son muy de pocas plantas, y son, entonces un punto en un edificio significa que la mitad del edificio está eh, para los <risa> turistas. Sí, por eso necesitamos eh, los datos también estos del evento. Sí, esto es todo. Muy bien. Eh, bueno, eh, acabamos con la última ponencia. Que es de Javier López Gijón, una persona que ha estado muy involucrada eh, en todos los foros, profesor de la UGR y miembro del proyecto Campus Cartuja, que nos va a hablar y nos va a hacer un, un, lo que él ha definido como un paso inmaterial, ¿no? Uno de los orígenes del de, de, de barrio. Antes de empezar quería felicitar tanto a Media como a, a Albayzín por el sistema que están teniendo de intentar aglutinar a la gente, es decir, los que somos más o menos ciudadanos de pie, que cada uno entiende de algo, le gusta una cosa, que es un poco lo que ha estado planteando Santi, ¿no? si se hace una capital cultural y ya no tiene vuelta de hoja, no porque está todo lanzado, pero por lo menos que se recoja un poco la opinión de la gente y lo que hay. Entonces yo lo que voy a hacer es una presentación ¿eh? de una idea para vehicular más o menos el albaicín con eh, el campo de cartuja. Y se llama, como veis ahí, pues, Paseo por la Granada Nazarí, el origen. Primero, estos tres estas tres presentaciones de, de una tabla para hacernos una ligera idea de lo que representa el turismo cultural, no, aunque no tengamos muy claro lo que es el turismo cultural pero bueno, ¿eh? aquí vienen estos datos son del 17 aquí está la dirección, porque a alguien le interesa en millones de, de euros en, los españoles gastan 6.000 millones y los que vienen, que son extranjeros se supone que gastan eh, 13.000 millones de euros es decir, estamos hablando de unas cantidades eh, gigantescas ¿Perdona, en Sí, sí Sí, sí, es el Ministerio de la Dirección. El segundo, para tener una ligera idea de, de quién es el que viene, eh, es por forma de organización. Es decir, los que vienen con paquete y los que vienen sin paquete. O sea, personas, ¿no? Viajes culturales de españoles también en el 17. El 18% viene con paquete. Sin paquete viene el 81%. Es decir, estamos hablando de un turismo, el que viene a España es cultural, que fundamentalmente es un turismo individual, es decir, son personas, unos amigos, una familia o lo que sea, es por el 80%. Solamente... El 20% viene con un paquete. No digo porque siempre estamos pensando que los turistas arrasan, que no sé qué, que no sé qué, y la mayoría pasan desapercibidos. O sea, son grupos de 4 de 5, de una familia, de una serie de amigos, de una serie de cosas que nosotros posiblemente eh, estamos viendo siempre al 20 ese de, de los paquetes, pero este posiblemente no se ve. Y después, en la última tabla, es las tres comunidades que reciben más turismo eh, cultural de España. Es decir, dónde va la gente. ¿no? Cuando hace turismo cultural, bien, Andalucía representa el 13%, Madrid el 8% y Castilla y León el 8%. Es decir, lo que aquí se ve es que Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más atracción de turismo cultural. Estaríamos hablando entonces de una de las fortalezas de Andalucía. Otra cosa después cómo se distribuye eso en Andalucía. Pero en esto se supone que somos una potencia. Le dedico una transparencia al, al, al Campo de Cartuja porque la presentación lo que pretende es fusionar, vamos, fusionar, ¿sí?, conectar quizá mejor el Campo de Cartuja con el Albaicín. Entonces, aquí lo que hay es una presentación del de Campo de Cartuja en 1909, ¿eh? antes, cuando todavía era de la Compañía de Jesús. Este es el colegio máximo. ¿eh? Aquí está el albercón, la alberca de Ainadamar, que es la que ya se ha empezado a restaurar por el ayuntamiento. Aquí está Cartuja y aquí están las distintas, ¿eh? las distintas callecillas y tal del de plano de principios de siglo del cerro de Cartuja, que también le llamamos cerro de Ainadamar, ¿no? por la acequia que le daba el agua. Para hacernos una idea de lo que es ese cerro, eh, porque ahora mismo eso es un cerro eh, desagregado, es eh, como una especie de totum revolutum, tienes que sacar un poco lo que tiene en la cabeza de Cartuja e intentar ver un poco las descripciones que hay. Esta es una descripción de Imbatuta del siglo XIV y hablando de eh, Cartuja, del cerro que hay nada más, nos dice, es uno de los más lindos sitios de la ciudad. Es una montaña en la que se ven huertos y jardines. Ninguna otra ciudad se puede alabar de nada semejante. Es decir, en el siglo XIV, cuando Imbatuta viene, hay nada mal, Y entonces se queda totalmente sorprendido, ¿no? Y dice prácticamente, ninguna ciudad puede. Una segunda cita de Navallero, en el XVI, Navallero fue uno de los que vino con Carlos V, cuando Carlos V viene. Navallero también visita por allí, pasa por allí, y dice... Es uno de los sitios más bellos y alegres que puedan encontrarse. Tiene hermosas vistas, es un lugar retirado del concurso de la gente, pero muy apacible, verde, lleno de fuentes y de arrayales. Es decir, la visión que se tiene de, de Cartuja, ¿m? en el origen, históricamente, estamos hablando del siglo XI, es un sitio paradisíaco. ¿m? Lo que nosotros tenemos ahora son una serie de bloques, que son las facultades, una cosa un poco penosa, y precisamente el proyecto campus cartuja lo que pretende es darle un poco la vuelta no volver un poco a lo que fue que por eso he puesto esta transparencia en esta transparencia ¿eh? la restora y lo tenéis en 2016 cuando presentó el proyecto lo que dijo lo que queremos es que cartuja se transforme en un foco cultural ¿eh? que es un poco la idea fundamental tiene como, como, como gran ventaja, algunas de las que vamos a ver, muy por encima, pero el proyecto Campus Cartuja lo que pretende es que Cartuja, que, que aglutina casi todas las ciencias sociales que tiene la universidad, la academia pase a ser un foco cultural, pueda ser un sitio de visita, empezando por la gente de Granada, que son los primeros que van a, que van a apreciar eso. ¿En qué estamos trabajando ahora? Es decir, ¿qué objetivos nos pretendemos? Lo primero que pretendemos es crear una narración, ¿no? porque si tú no tienes una narración no hay nada posible. Es decir, las cosas existen porque tienen narración. Lo primero que no tenemos son narraciones de cartuja, ¿eh? de cosas que es posible, paseo posible. Entonces estamos empezando a crear narraciones. Decir, y, y lo que hoy os presento, pues una, vamos, no una primera porque ya hay unas cuantas más, son narraciones para... Entonces es que es un primer objetivo, es decir, si la gente va a ir al Cerro de ahí nada más, va a ir a Cartuja, es porque hay una narración que le interesa. Lo mismo que si tú subes al Albesí, o hayas puesto, por ejemplo, ¿por qué puede venir eh, la gente a este Carmen? Pues viene a este Carmen porque tiene una narración fantástica, porque tiene una pista maravillosa, un jardín increíble, entras por ahí y te inspira, y cuando llevas aquí un rato te sientes mejor. Y te sientes mejor como persona porque notas que todos estos jardines todos estos espacios llenos de energía están penetrando. Pero eso es porque alguien ha ido narrando todo ese fenómeno, si no, no sería consciente. Bien, entonces aquí un poco las cuatro o cinco cosas que nos planteamos. Recuperar lo que fue el cerro de ahí nada más, que sería cómo recuperar el genio del lugar. Es decir, ese monte, ese cerro... Tuvo un genio y ese genio está dormido. ¿eh? O se ha dormido después de las aberraciones que se han hecho en el monte, de cargarnos una serie de tal, ¿eh? y se trataría otra, otra vez de despertarlo, ¿eh? de volverlo. Reivindicar lo que fue. ¿eh? ¿Qué fue? Pues fue un lugar de ocio. ¿eh? de Cármenes, o sea que ya tenemos claro que son gran Cármenes, un sitio de, de conocimiento, ¿eh? un sitio de estudio, un sitio de lectura y un sitio de iluminación, o sea, todo esto son unas características fundamentales que habría que ir metiendo en esa narración. Hacer una mezcla, una sensibilización de eh, paisaje, es decir, sí. se trata de reivindicar cosas que ahora mismo no existen como la alberca. o sea, la primera se está restaurando ahora, es una alberca eh, andalusí. Como la acedia, es decir, muy poca gente asocia ahora mismo, a nada más, el Cerro de Cartuja con agua, con aceite, con o sea, ¿sí? Entonces, es decir, allí había un paisaje, ¿eh? el paisaje que acabamos de ver antes de invadirte. Con lo que estamos presentando, pues, en, queremos un nuevo paseo, un nuevo paseo que mezcle paisaje con cultura. Esa ¿eh? o es un poco... Incluir el cerro de Hay Nada Mar dentro del turismo cultural. O sea, Hay Nada más ahora mismo, el cerro solamente tiene a los estudiantes. Los estudiantes van van a la clase, se termina la clase, se van a su casa y ahí eso se convierte prácticamente en una especie de yerba. Entonces, que haya gente que pueda subir, disfrutar, ¿eh? conectar el campus de Cartuja con el Alba y fin, es decir, las sinergias que puede tener esa conexión. Y después también nos interesa mucho eh, materiales transmedia, es decir, gente que puede ver aquí cualquier cosa, cualquier punto, y decir, ah, pues mira, a mí esto me da juego para hacer un vídeo, me da juego para hacer un, una novelilla, me da juego para hacer un cómic, es decir, generar, eh, da, dar ideas para que, o sea, no, que es medio ¿no? Como no me cabía la transparencia, no lo he puesto, pero eh, está claro que también se pretende una conexión fundamental de la zona norte con Granada. Es decir, el campo de Cartuja está en la zona norte, es la más pobre, es la más deprimida de Granada, y cualquier actuación en la zona norte debería tener una prioridad por los problemas que tiene la zona norte. Entonces, de alguna manera sería una actuación de Granada en la zona norte donde todo lo que merece la pena en Granada se está haciendo se está haciendo en el sur. Bien, esta es una de las intervenciones que se pretende en general en el proyecto Campo en Cartuja, nosotros después nos vamos a centrar en esto, la he puesto porque es un poco la idea de cambiar por completo el, el, la idea que nosotros tenemos de Cartuja. ¿no? Lo primero sería generar el parque Sánchez Cotán, que sería todos los alrededores del monasterio de Cartuja. Aquí está la residencia Carlos Quinto, donde si tú te paseas, esto es grandísimo, ¿eh? y habría que hacer ahí un parque que nosotros pensamos que se debería llamar Sánchez Cotán. Es ¿eh? Sánchez Cotán el pintor cartujo, el que, que vivió la cartuja y pintó la famosa bodegones, bodegón del cargo y tal. Es decir, es un personaje prácticamente a recuperar y crear Muy poca gente tiene una ligera idea de lo que fue Sánchez Cotán. Por eso el parque se llamaría Sánchez Cotán, porque además él fue Cartujo justamente aquí ¿eh? y en el Museo de Bellas Artes se ha conservado todavía uno de los bodegones estupendos. Si después se suben una pequeña escalerita, llegamos a este jardín es que el verde es cuando era de los jesuitas, o sea, este jardín que está delante del Colegio Máximo, ahora lamentablemente es un aparcamiento, o sea, el que llega, mete el coche y se ha acabado, por lo cual tú no tienes conciencia de que es un jardín. Por supuesto, proponemos entonces aquí la película, que no nos lo pasen los coches, y este llamarse jardín de la lectura, porque como realmente los dos puntos que se pueden recuperar es este, que es de los jesuitas, y este también, y aquí está la biblioteca que nos va a dar ahora un poco el origen del paseo, porque al verlo así es decir, es que está pidiendo que se llame la lectura, porque, porque aquí está la biblioteca del colegio máximo, que la de los jesuitas, que es la que nosotros ahora tenemos de herencia. ¿no? después se subiría un poquito más, ahí hay solamente una escalera, ¿eh? esto es económica, esto es psicología, esto están prácticamente unidos, tendríamos el jardín de la poesía, y ahí lo que se plantea es seleccionar una serie de poetas andalusíes, de, bueno, fundamentalmente poetisas, eh, poetas del siglo XVII, y poner un jardín donde hay lecturas poéticas de, de poemas, donde ¿no? tú vas ascendiendo por ahí, leyendo esos poemas, inspirándote esos sale desde económica, y llegas al final, al... al alberca que ahora se está restaurando que estará terminada cuando este termina y entonces arriba con el cementerio de los jesuitas y con toda esa parte que hay aquí, esta psicología acabaríamos en el jardín del conocimiento y la felicidad, esto, esto son propuestas o sea, no, vaya, que se va a hacer, no, que alguno empieza ya a emocionarse ¿no? entonces, esto es, como decía es que el otro, hablar por hablar pero igual hablando cuando se va eh, se llamaría jardín del conocimiento y la felicidad, como planteando que de alguna manera el campo de Cartuja, cuando tú lo subes, porque todo esto es una cuesta, no desde aquí, eh, pues si tú haces todo el recorrido entero, eh, pues empiezas, ¿eh? y cuando llegas arriba, ¿no? Que sería, pues llegas al conocimiento y a la felicidad, que es como decir, fíjate lo que ha hecho la universidad por ti después de que todo esto fuera antes de los jesuitas y tal, ¿no? Bien. Vamos a dedicar un segundo a interpretar el cerro, ¿eh? porque pensamos que ahora mismo no tiene, no tiene interpretación. Esta interpretación está hecha fundamentalmente desde el análisis de la lectura, porque yo fundamentalmente trabajo en lectura pública. Bien, en la época andalusí, este, este cerro, este monte, es un sitio de lectura poética, aquí tenía una imagen andalusí, era el Carmen, era un sitio de huerta, era un sitio de ocio, y esa huerta era también alquería, es decir, se podía producir, se mezclaba lo que es el Carmen con lo que es la alquería y esas lecturas poéticas, aquí tenéis una, ilustr una ilustración andalusí de lo que era. ¿no? Y que tú te puedes imaginar ahí cual, cualquiera de las poetisas andalucías, hasa o alguna vez andalucía pues leyendo, ¿eh? recitando y tal. Aquí hay un enlace a un vídeo que ya ha producido la universidad sobre, eh, hay nada más, por si alguien tiene alguna idea ya pues ir ya tomando... Esto es ya con cartuja, es decir, cuando acaba el Andaluz, el monte pasa a ser propiedad de los cartujos. ¿Qué tienen entonces los cartujos cuando están allí? Pues fundamentalmente la cartuja en esa época es un sitio de silencio, es un sitio de soledad, es un sitio para contemplar y es un sitio para que te llegue la iluminación. Los cartujos no hablan esperando que Dios hable, ¿no? Ellos generan entonces una biblioteca, esta no es porque la de la, la cartuja se ha perdido, pero es de otra cartuja, ellos generan una biblioteca con una lectura en silencio. Entonces la lectura en silencio un poco, no pues para eh, lo que pone ahí, contemplar e iluminar. Estos ya son los jesuitas, en el siglo XIX llegan los jesuitas. Esta es la facultad, esto ya es colegio máximo, es decir, el edificio. Y los jesuitas, fundamentalmente, implantan docencia. Esta es una clase de química, aunque ellos iban a estudiar teología y ser jesuita y ser cura, pero los jesuitas siempre han sido muy amplios en una clase de química. Generan estudio y generan predicación. Esta es la biblioteca de los jesuitas en una foto histórica. Entonces, un poco cómo ha ido cambiando el monte. Y esto es más o menos la universidad, la universidad no vamos a decir nada, pero vamos, este es el colegio máximo para que esté un poco despistado, donde está la biblioteca, esto es letra, esto es cartuja, esto es farmacia, entonces ahora todo ese monte que es lo que estamos llamando, cerro de ahí nada más, es el que pertenece a la universidad. Y el que si quiere recuperar, empezar un poco, empezar a que cualquier estudiante, o cualquier persona que esté ahí, sienta el espacio tan magnífico, no lo mismo que tú entras aquí, nadie te tiene que contar nada, tú sientes que esto tiene unas vibraciones especiales, eso es un poco lo que nosotros queremos en el campus de Cartuja. La primera, vamos, una de las primeras cosas que hemos planteado entonces es un paseo, un paseo que empiece en Cartuja y que vaya al Albaicín, que termine en Dalahorra. Y para reconstruir ese paseo, eh, la figura que encontramos más interesante era Inalamar. Inalamar es el fundador de la dinastía nazarí en 1238. Y viendo un poco este personaje, pues vimos que cuando viene a tomar el gobierno en 1238 a Granada, viene desde Jaén, el había tomado de Jaén, llega por el norte, a llegar afuera de la ciudad en Granada descansa. Eh, iba a, a acampar, pero decide continuar y entrar ese mismo día. Al llegar a la fuera de la ciudad, descansa. Eh, como venía por el norte, pues nosotros nos hemos inventado: que donde parar eh, eh, hay nada más, porque quién sabe dónde paró, eh, pues, pues se parará más que estaba. Eh. Y después iba, iba a. porque llegaron por la tarde, o sea, era ya por la noche, pensaron acampar allí y entrar al día siguiente, ¿no? Por la luz y tal y cual, pero parece ser que nada más se dio cuenta que cuando llegaron allí la viernes. Y los viernes para él era un día favorable. Y entonces dijo, no esperamos al, al sábado, entramos ya en el Albaicín. ¿no? Entra en la ciudad, se dirige a la mezquita del Albaicín y acepta, vamos, acepta convertirse ¿no? en sultán. Y la mezquita del Albaicín, pues, pues veremos que es el Salvador. Y hemos puesto este el comentario, de luego va a caballos, una vez que en el albaicín ya lo consideran sultán y tal, después toma el caballo y se va aclamado por la gente hasta el palacio de Badi, que es toda la zona de tal ahorra y tal, en el que toma posesión. Badi era un, un sultán -cí. Y hemos puesto lo del caballo, porque también se, cuando compró el caballo la mujer que le vendió el caballo dijo no te preocupes, con este caballo conseguirás grandes cosas, y él estaba muy contento, y el día que iba en el caballo pues se dio cuenta y dijo claro, con razón me dijo grandes cosas, Estoy pasando un, un sultanato, un reino de, de Jaén, eh, a Granada, que era un poco la, la mejor ciudad que quedaba en Abándalo. Bueno, tampoco quedaban muchas. Bueno, ¿por qué, ¿por qué el origen? O sea, ¿por qué no hemos ido al origen de la dinastía nazarí? Pues un poco nosotros no hemos ido ahí porque pensamos que el imaginario de Granada es lo andalusí, es decir, aquí lo que vende bien es eh, Abándalo, y ese imaginario pensamos que debió surgir posiblemente a finales del XIX o principios del XX. Lo que está claro es que con Torre Palma ya existe el imaginario andaluz porque si no, no lo hubiera montado el pollo que le montaron cuando tiró las dos eh, o sea, la do, eh, como el Kremlin, las dos cupulitas del Kremlin que estaba en el patio de Ollana. Cuando él la tira, porque se da cuenta que eso es un romanticismo barato, le montan un pollo de muchos vidas, entonces si granada monta un pollo es porque está detrás, aunque no tiene nada que hacer nada que montar pollo. La alambre hubiera sido como a principios del XIX nadie lo hubiera hecho en nada porque no se hubiera enterado. Bien. Y m, también eh, pensamos que, y nada más, que el fundador de la CV es un personaje por recuperar, igual que es, está por recuperar. Eh, y nada más, lo mismo que hemos dicho de Sánchez que Como los planes estratégicos hablan también de recuperar personajes fundamentales, no. es más, puestos a emocionarnos, eh, este eh, llega en 1238. Por lo cual, ya puesto a la fiesta, en el 31 ganamos la capital cultural, nos recuperamos y en el 38 realizamos otro evento para celebrar el origen de la dinastía nazarí, esa jornada. Bien. Y ahora nosotros lo que vamos a ver un poco es la visita que hemos pensado recreando lo que hace a la mar. El, La visita empieza con este cuaderno que nada más que existe ahora mismo va a ejemplar, porque todavía en no tiene, o sea, tiene errores y tiene tal, pero la cosa en principio es, este cuaderno se le suministra a la persona que va a hacer la visita y aquí viene todo lo que, lo que tiene que ir haciendo y tal, ¿no? Lo primero que tiene entonces es, bueno, aquí primero viene el plano que lo vamos a ver. Aquí está el, el colegio máximo, eh, subiría por la cuesta del Observatorio, eh, después ya se mete en el Albaicín, eh, pasa eh, la, la, la calle esa de San, San Luis y tal, eh, la, la Huerta de Carlos hasta la lahorra ese, ese es más o menos el recorrido. Entonces tiene este trozo, este trozo que es Campo, eh, y Anaina de Mar, y este trozo más o menos, este trozo más o menos que es Albaicín. La, la visita empieza en la biblioteca del colegio máximo. ¿Mm? En ese, cuando está en, en, a ver, es cuando se te da el, el, el folleto este y en este folleto lo que hay es una recreación de qué pudo pasar cuando viene Isidro Márquez. Y la propuesta es que tú te lo leas en la biblioteca. O sea, tú vienes esto, te sientas donde te parece y te lees una narración de lo que pudo pasar cuando vino. ¿Por qué entramos en esta biblioteca? Pues porque es el espacio más antiguo de Granada, siendo biblioteca pública, o sea, biblioteca que puede entrar todo el mundo, no hay un espacio más antiguo, esta es la biblioteca de los jesuitas, tiene cuatro edificios de madera, es decir, es un sitio como este, tiene también, bueno, de hecho, la biblioteca está dentro del Colegio Máximo, que es bien de interés cultural, o sea, el Colegio Máximo entero es bien de interés cultural, aunque prácticamente no lo se este, Esto es la entrada del Colegio Máximo, o sea, la actual Facultad de, de Comunicación, Documentación, o Odontología. Esta es la biblioteca. Esta, ¿eh? Y aquí pretendemos que este jardín, que ahora mismo han dicho que es un aparcamiento, pase a llamarse el Jardín de la Lectura y aquí se pongan unos bancos para leer, se puede hacer liberación de libros. En la editorial de, la, de Granada de la Universidad ya nos ha dicho que nos dará libros patentes a que la gente pueda entrar ahí, sentarse y tal. Y cuando has terminado la visita a la biblioteca, baja al jardín empiezas a subir por la cuesta del observatorio y nosotros, aunque ahora mismo el observatorio no tiene, o sea que ahora mismo a la universidad lo tiene puestos de despacho de profesores, pero como somos muy optimistas pues pensamos que dentro de poco, sobre todo cuando la ontología se vaya de, del edificio y se vaya al campo, esto se pueda integrar dentro de la visita, ¿Cómo? como a alguien se le ocurra un espacio, pero es un espacio que tiene un telescopio, un observatorio de principios de siglo, los cartujos miraban a Dios leyendo los jesuitas, a lo mejor que lo buscaban con un telescopio, ¿qué sabemos? necesitamos narraciones de alguien, pero lo que no puede ser es que el observatorio de Cartuja sea despacho de profesores después ya sigue un poco me estoy saltando a tal vas a, a los aljibes de San Luis porque, porque pasaría por una serie de aljibes y tal, entonces es un poco la visita y ese recorrido es el que se supone que va haciendo a la se va al patio de la mezquita, esta es la mezquita de San Salvador, eh, y en ese patio se supone que es donde mar las evoluciones antes de entrar en la mezquita, entonces lo que, en lo que tú te has leído y tal, pues tiene todo el proceso, lo que hace, lo que dice, lo que no dice y tal, entonces tú entras ahí y regresas un poco pues, cómo llegó a ir a la mar y antes de entrar en la mezquita hizo sus aboluciones y tal. Se va después a, a la Puerta de, la, de las Pesas, la mayoría, hay muchas fotos antiguas, porque me gustan más las fotos antiguas, no porque esta es de Ayola, y además le da una sensación de una puerta ahí, se todavía el punto romántico. Bien, entras por la Puerta de las Pesas ¿no? y sigues un poco haciendo el, el, el paseo. ¿no? De, pasa por delante del ágil del rey, entonces se podría visitar, y te vas haciendo también entonces una idea de lo que representó el agua con los aljibes y tal. Y después vas a la vuelta de casa la huerta de Carlos es prácticamente ya entrar en, en Dalahorra, él pasa por aquí cuando va a tomar posesión del palacio de Babi, se supone que Dalahorra y todo eso, es más, se supone que la huerta de Carlos era justamente los jardines que tenía, que tenía Babi, entonces, él viene por aquí, pasa por aquí, se da cuenta de eso, del nevazo que hay aquí, oh, qué emocionante, qué ciudadanía. mía, o sea, que yo soy sustante. Sí, sí, sí. sultante, qué fuerte, ¿no, Jordi? Qué barbaridad. ¿cómo nos vamos a poner? ¿Eh? Y entonces él ya intuye, o sea, porque esto es justamente lo que él construye. Cuando él toma ya posesión, lo que a él se le aplica es todo lo que es la alcazada de la alhambra sería su construcción, y esta que es la torre del homenaje, donde él es el que se lleva al gobierno desde el Albaicín hasta... Entonces, él posiblemente, no, no, vamos posiblemente no lo ve él no puede ver esto, pero se supone que va a ser su construcción, es decir, cuando él estaba desde estos jardines mirando a la sierra y viendo la nieve, de alguna manera ya tenía la intuición de ir a Yomar, es famoso algún día con esta construcción que hay aquí. Repasamos por los jardines y entramos ya en Dalahorra. Dalahorra, más o menos, sería el, el, el final de la visita, y Dalahorra, además, ahora tiene el interés de que le han metido ¿no? toda la parte de la ciencia en el Andaluc, y esto se supone que es lo que fue el palacio de Éter de, de Badi, ¿no? es decir, la parte de civil. Entonces, esa, esa es, un poco, es un poco la idea, o sea, empezar desde Cartuja, terminar en Dalahorra y hacer fundamentalmente una lectura, hacer un paseo fundamentalmente un poco. En base a la lectura, que es lo que nosotros trabajamos, por eso tenemos el librito este que se da para leerlo en la biblioteca. Y además, meter una biblioteca dentro de turismo-cultura, es decir, a una persona se le plantea, pues usted viene a Granada, que es una ciudad interesante, porque Granada tiene unas bibliotecas magníficas que usted debería de ver. Gracias.